Juan que más tan este vale quisque de califas Juan que ubicar que Jesús hasta campaña no para huir te que gobernador Pilato pero no para israelita me hecati que viaje Jesús amo calde que hecha Pilato para los israelita tan no batirlo amo te a ti me matical de que se hecha sécate amo israelita Juan sin tal sécate quisquía allá mo elisquía tan y es Juan amo elisquico as no para y para pas Juan Pilato, que casteno, Juan que está Talla Taya Ika Ankitel, hui Anitakat, Juan Kinan Kiliske. Si Taya amo el esquía, se está hispano, amo temis huás, Likilis Tosquia. Juan Pilato, Kiniswe. Si hui, juante, Juan, si estás tol, senkahuaca, que esto amo, tanahuatil, Kati gati Tokilia. Juan, no pata de caneta, ni israelitas, me Tú Juan te amo, te pía, te criticas y te para, te compelos, tís es ese maesevali. Pero ¿ta qué na? Hacá el caneca manále pego en ese meláva que t Jesús que más Cristo para maesevalme que te escultizquéa y pan comapeli para que Juan Pilato siempre caldas que echa Juan que Jesús Juan que te cinto Israelita me Juan Jesús quinán quile. Tí machiliani ni tanawatika o te está cinto quile Juan pasekiendo para ni Juan Pilato Jesús. Este martín, no que Jesús. Tisma tena Israelita amo taya kangka Juan Israelita maceolme seor me eso el y iglesia, que katimiste ma nomaco para ten taya tichisto waka Jesús que Nutanahuatilis campana ni tan aguatiya amo al etnica. No más igual guay para no tanahuatilista tosquía para amon ech de magdilistosquia y cani israelita tayacanani. Pero amon ni Nika, Juan Pilato quilwe. Guacamelao quitanahuatisquet. Juan Jesús quilwe. Ni senquisa que tiquistoa. Para ya no y panita altipacti. Ni wallakinica, para ni tamachdisca Juan noche catiquineki que matiste catimeláwak, nech Juan Pilato kilwi. Taya el to meláwak. Cuando Juan Pilato quiso ya ni ya que castenos campano para ya que israelitas me estoy a Juan kilwi. Amo ni panilia John se está tacaol, pero amo Juan amo más para sesen shiwit kilwi y paní Pascua kilwi. Antes de esta niña, mani más seca hace casi ciento. ¿a quién es mani más cavo Juan chica chica Amo, amo ti meki, si más cavo Cuando para hispanoquete.